Vamos a pasar con Arismendi la antigua, que está desde el hogar de ancianos. Eh, están vacunando a los envejecientes ahí contra el COVID-19. Adelante, Arismendi, buenos días. Sí, muchas gracias. Así mismo es, en esta ocasión me encuentro en el hogar de ancianos América Esperanza, acompañado de Sor Virginia. Eh, Sor. El proceso de vacunación que el Ministerio de Salud Pública anunció que para aquellas personas que sobrepasen los 70 años de edad, ¿ya están vacunados las personas de este hogar de ancianos o todavía no? Gracias, buenos días. Sí, este, el sábado este, la Regional de Salud este, vino, nos llamaron, organizaron todo el protocolo para venir a vacunar los adultos mayores, gracias a Dios todos fueron vacunados, igual el personal administrativo. ¿Cuántas cuánta personas eh, tenemos acá ya que recibieron la dosis? No? 51 personas, con lo, junto con los envejecientes. ¿Y hasta ahora cuál ha sido la reacción de esas personas? Ya? Todos normales, no hemos tenido reacciones adversas hasta ahora, gracias a Dios. Pero como ustedes saben, este estamos esperando el mes para ver. Este, ahora ya la primera dosis lo que va eh, lo que eh, va a provocar es una inmunidad a, a cada uno de los que fueron vacunados. Estamos esperando, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna reacción. Ah, okay. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de Sor Virginia en torno a este proceso de vacunación que el Grupo Telenor le ha dado seguimiento, ¿verdad?, acá en la provincia Duarte, donde ya ella establecía de que eh, qué bueno que estas personas de este centro del Hogar de Ancianos de San Francisco de Macorís han sido vacunados contra el COVID-19. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Arismendi por este reportaje del de Hogar de Ancianos. Miren en el WhatsApp.